Eh, estamos ya con el hombre, sí. el hombre que se vino bastante albirrojo, me llama la atención, albirrojo, es que... Es inelabanco, el banco, más o menos, ¿qué mensaje es ese? ¿Qué tal Juan? Buen día. ¿Cómo le va? A placer de saludarlo. Pero ¿No? Usted debería haber venido así, o pues, claro, como la cara la tiene roja de vergüenza, no necesita cuando se ¿no? <risa> <risa> claro. y, las, y las piernas blancas acá que hacen juego. Sí, sí. ¿Eh? Está de moda ahora no tener cabellos en, en las piernas. Se depilan ahora. Antes, en los tiempos suyos, el que no tenía pelos o bellos en las piernas, se sí. miraba medio raro, ¿no? Ajá. Ahora no. Ahora todos los peludos se... Se depilan. ¿Y en su caso particular cómo sería la historia? Entonces, no, no, yo siempre fui Lampiño. Ah, siempre fue Lampiño. Lampiño. O sea, es eso de nacimiento. De nacimiento. Lampiño. Bien. Lampiño. Te que hubiera sido como Jane Bond, ¿viste los pelos de arriba? Y no estaría aquí sentado con usted, ¿no? No, seguro que no. <risa> estaría en la sala de depilación. No, estaría en Hollywood. <risa> ah, no, seguro, seguro. ¿Qué tal? ¿Qué pasó anoche? ¿Qué fue? No vi, no vi nada, no me enteré nada. Esta mañana me desperté. ¿Usted duerme temprano como mi abuelita? Demasiado, no sé. demasiado temprano. Bueno, te... Vi un ratito el primer tiempo, pero después caí. Eh, vi esta mañana a las 3, cuando todos estaban durmiendo plácidamente, a las 3 entré y dije: Strong es 4, Always 2. ¿Y ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Dije. ¿Qué pasó? Lo mismo le preguntamos al, al presidente de Old World Ready al momento de salir del estadio. Esto decía. Eh, creo que ha habido una mala lectura del partido. Creo que Die Stronger no es lo mismo que otros adversarios que se han enfrentado. Creo que todos los equipos son distintos, tienen virtudes diferentes y creo que para minimizar pues, las virtudes de, del rival y contrarrestarlas deberíamos haber hecho otro tipo de, de planteamiento. Pero bueno, en mi humilde opinión debemos hacer una... Me aculpa a la hora de interpretar y analizar rivales. Creo que esta victoria nos viene bien porque hay que mantener los pies sobre la tierra. Creo que había muchos ahí en el equipo que pensaban que porque se han ganado cinco partidos ya, ya eran campeones. Y creo que hay que entender de que hay grandísimos rivales como Bolívar, Stronger. Hemos visto eh, equipos que están muy bien consolidados. Y bueno, nosotros venimos de abajo y, y debemos entender eso, de que todavía a nosotros nos hace falta mucho para, para poder competir mal planteamiento, eh, creo que hay que hacer un mea culpa también, creo que a veces se piden entrenadores nacionales para la selección, pero creo que el día de hoy hemos visto un entrenador con eh, muy buena lectura de juego, entonces el mensaje queda claro, gracias. Durísimo. Como dice alguien, ¿te quedó claro, Nene? Durísimo, durísimo, durísimo, durísimo, durísimo. ¿Valdivieso dijo algo ya o...? ¿Qué va a decir? ¿Te equivocó el tipo? O sea... Va a jugar con Dietron, que no va a jugar con el club deportivo de Los Cachupines, allá arriba en el alto. Entonces ¿sabes sabe que Dietron es, es un equipo ofensivo que, que te presiona alto. Uh -huh. Entonces, que tenés que intentar buscar alguna posibilidad y formas de cómo contrarrestar ese asedio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? O sea, jugar, tocar, no vas a llegar nunca al otro lado. Entonces, hay que saltar en línea. ¿Para eso qué necesitas? Jugadores aptos y corredores arriba. Y alguien que te finalice la jugada. Pero defensivamente tenés que estar apto. ¿Por qué? Porque estreno que te llega con los dos delanteros de punta que tiene que son dos nueve frontales, te aparece por las bandas, el, el, el, el chato ese que va por la izquierda, que es rápido, te suben los laterales. Entonces, a rato te aparecen seis jugadores en función ofensiva. Entonces, no es para perder. Entonces, tenés que tener la pelota en la mitad. Y para tener la pelota, para defenderse, si usted se puede defender con la pelota, para eso necesita tener hábiles. Y además, para marcar, necesita tener marcadores, ¿no? Seguro. Eh, ¿Qué debió haber hecho Valdivia ayer? Eh, bueno, Esa es la pregunta. la pregunta. Si está mal planteado el, el juego. Claro. ¿A quién debió haber sacado? ¿A quién debió haber puesto? ¿Quién faltó? Quién Resulta sobró. que él, él lo pone a Galindo, es su fetiche. Sí, ¿no? sí. Y Galindo es un tipo parado que no te juega al fútbol. El único volante central zurdo que conocí bueno en mi vida era un argentino que jugó en la selección argentina y que jugó en River Plate, se llamaba Redondo. ¿Se acuerdan de él? Sí, Fernando Redondo, tremendo. En Real Madrid, por supuesto. ¿Eh? Y ese era zurdo. ¿Por qué? Porque el zurdo es como el perro, se le da una vuelta antes de echarse. Este se tiene que dar una vuelta antes de jugar. En cambio el diestro juega más rápido. Pam, pam, pam El zurdo hasta que se acomoda, hasta que se da la vuelta y lo pasan por encima. Pero el único seis zurdo bueno que vi yo en mi vida fue ese. Redondo. Y eso trae a colación, por eso Granela a mí, no me agrada. Granel es un es un tocadorcito de esos intrascendentes, es como les digo yo, de esos eh, carteros del fútbol. ¿Qué son los carteros del fútbol? Los que te tengan la pelota a domicilio. O sea, van, mientras más cerca estés, más rápido te la, te la entrego. Entonces no pasa absolutamente nada. Entonces eso es lo que pasa con Galindo. Galindo debe haber estado fuera. Fuera, no tiene por qué jugar. ¿Y en vez de Galindo? Tiene un chico Rivera ahí que le marque, le ayuda a marcar. O sea, él tiene que tener un especialista en la marca. Ellos nunca han tenido... Allway, un, un volante central entonces debió jugar este de volante central ya porque el otro cuero volcado eh, ese va, viene, va, viene no es posicional Entonces, pero necesita alguien que tenga la pelota para eso lo trajo a Cristaldo de, de, de, del fútbol choquisaqueño. no lo pone Esto, lo trajo al, al segundo pero, tiempo, al segundo tiempo. tiempo. Vale. y lo tiene al, al, al tipo este que juega el, el delantero el Reyes, que es un buen jugador, el y David. que ayer daba el partido porque había espacio, pero necesitas si quien le meta? quien juegue con él? ¿Y el Conejo? El Conejo está de más también. Yo creo que el Conejo ya llegó, ya llegó yo creo que hay que saber irse, ¿no? Porque el Conejo se está rajando los últimos mangos. Si no lo contrata a Orwell, no lo contrata más. O sea, Oriente lo puede contratar para que se despida, pero le va a pagar el 25% de lo que lo paga a Orwell. Always no lo quería y después cambió. Yo creo que hay varios ahí que están de más. ¿no? Seguro. ¿No? Dos cosas. La, la, a los dichos de costas ¿no? del presidente sí. de Uno, clarito, sí. mal planteado. Sí. ¿no? Pues Se puede coincidir mal o no, quizás hayan algunos que no coincidan. Eh, ¿No es de meritar el triunfo del Tigre decir que plantearon mal? No. ¿O el Tigre lo planteó fantástico y le salió todo no, bien? No, no, no, el Tigre jugó como juega siempre. De acuerdo. Segundo, lo que pasa es que las cosas le salieron, hizo goles, rápido. De acuerdo, sí, es verdad. Segundo, eh, una señal clara para decir, parece que técnico nacional no va a convenir para la selección. Ese fue un bombazo. Es lo que yo, o sea, con todo respeto a los técnicos bolivianos, yo siempre los defiendo. Pero eh, el problema es que aquí vivimos, los técnicos, los técnicos bolivianos viven por un empresario los lleva. Ese empresario tiene cuatro o cinco jugadores, ¿no es así? Uh -huh. Y el tipo eh, lleva a sus amigos a la selección entonces hay que traer a un extranjero pero uno que sepa, uno que tenga experiencia por eso a mí me agrada el bolillo sigo pensando que el bolillo debe ser ¿Alguna novedad al respecto a no. nada? No, dice que han mandado como Mandaron 200 currículos, incluso 100. el suyo dice que está también. Sí, lo y el mandé, mío. lo mandé. Dije, por Yo lo no mandé a usted de ayudante, usted me mandó a mí de ayudante. Exactamente. Era la la idea. Cualquiera de los dos que uno, enganche. Otro, claro, ya estamos. Nos repartimos Entonces, la mosca. Nos arreglamos. Son por lo menos 100 mil dólares mensuales. Mínimo. Por favor. Llevamos a todos los morochos que están aquí laburando, lo llevamos a este de asistente. No es tanto como lo que ganamos aquí, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo por la selección. Ah, el, el problema es que allí, mm. aquí nos exponemos todos los días. Y la selección vamos a jugar nueve partidos nomás. Claro, de tres cada, años. Una vez cada dos. Entonces, tres. que nos insulten, se aguanta, pues, ¿no? Eh, por 100 lucas. <risa> o no. Es verdad. ¿cierto? Buenísimo. Eh, eh, eh, sí, Juan. Eh, bueno, mire, hay otro jugador por ejemplo, lo contrataron a Chumacero. Sí. Chumacero ya no juega. Jugó anoche Chumacero. No, no vi el partido. Chumacero está para esto, mira, para que le hagan homenajes. Ahí está. Anoche no fue ni suplente, pero los de Dios que encontrar una forma agradable ¿eh? de hacerle un homenaje. Después que no lo querían ver. ¿Te puedes dar cuenta? O sea, primero sí, quiso arreglar. No dejó nada, ¿no? ¿Eh? Se fue y no dejó nada. Sí, no dejó un peso al club. Y le ¿Cuando, hacen un homenaje. ¿Cuándo se fue a Chile o cuándo? No, no, cuando se fue a, a México. Ah, México. Él vencía el contrato, había chance de venderlo. Y no quiso, porque el empresario le aconsejó que aguante hasta noviembre y arregló con los mexicanos, se mandó a mudar, no puso un peso. Y ahí está, lo, lo homenajeaba. Hay cosas que no entiendo yo. ¿Eh? Por, a Bejarano, por ejemplo, la, la, la parcialidad de Díez lo odia. Pero Bejarano dejó 120, creo que fue, ¿no? 120 mil dólares cuando, cuando se fue. Ahí te deberían darle. Ahí te deberían darle un puntazo. No, pero digo al otro, a Bejarano, la, la camiseta y el por short. Por eso hay que también. darle, a Bejarano yo también, creo que las verdad. cosas como son hay que darle. Eh, y, y además, usted sabe que había arreglado con la viuda este, eh, 350 mil dólares por año. Y marido. se hizo al artista porque dijo que algo le iba a pagar 400. Y finalmente la viuda se enflautó y no, no lo contrató. Y quedó lindo, nadie lo contrataba. Lo llevaron a una española y ahí fue ahí por, por la comida. ...y ahora lo vuelven a traer... ...no juega nada... ...nada... ...aparte que... ...es como que vos lleves a un muchacho... ...de unos cinco años al supermercado... ¿Sabes los problemas que te trae, ¿no?... ...agarra todo... ...y, y, y lo querés? ...este es igual... ...vos no sabés dónde juega... ...y de qué juega... ...el centro estorbo... ...en Storm anduvo bien... ...¿por qué? ...porque... ...acomodaron un esquema... ...en que te lo aguantaba Pablo... ...subían todo y este... Psst, ...arrancaba como lateral... Y Pablo le ponía el pelotazo, ¿te acuerdas? Claro. Y terminó siendo goleador. Por eso que lo llama Independiente. Lo quería que, que se vaya Independiente, porque el tipo era goleador de la Libertadores, ¿te acuerdas? Claro, me acuerdo. Y claro. Y después lo llevaron goleador, no miraron. Yo un día que venía de Brasil, él yo venía de Santa Cruz, entonces eh, venía en el avión. Lo, porque a él lo votaron de Brasil también. O sea, donde han ido no han resultado. Y es muy bajito, la verdad. Yo nunca lo había visto así, Caracar. Yo lo veía en los partidos de que jugaban los preliminares cuando él jugaba en las divisiones inferiores. Es un choquito que sí, parecía a usted. Uh -huh. ¿Sí? Shh, sh, sh. Claro que a él no le pusieron gringo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh... pero nada más. Se debe... A ver, ese día yo venía en el avión. Dios me saluda. Uh -huh. Mira, hermano, yo en mi línea de vista no lo vi. <risa> o sea, yo le quiero pegar un codazo, no lo agarro Está claro Sí, pero bueno, en fin eh, Yo sé, hay jugadores lo... pequeños que son muy buenos jugadores Romario, ¿no? ¿Ah? Romario Sí, no. pero eh... bueno. o de Aria, Romario ¿eh? Eh, sí. Veneno Prato eh. Un crack es. ese Por favor, y chiquitito, ya. ¿no? Bueno, en fin. No, bajito, no, si hay chicos buenos, ¿no? seguimos qué pasa Como, por ejemplo el camarero este, sí <risa> eh, insultos esto se es lo quiero mostrar anoche o sea, claro si insultaron dale vamos a recrear. mira la señora que va ahí bajando es de doble, comete una torpeza porque mira le echa agua no puedes hacer eso ¿Eh? ¿Y quién es ella? ¿Es, eh, es funcionaria del Es GIL, funcionaria porque, de hoy de, de, de la institución Sí, de la institución No podés hacer algo Ahí se genera cualquier cosa Y la gente reacciona A ver A esta, a esta dama ¿eh? A la vieja esta hay que castigarla ¿Quién es ella, Pedro? No, la, no, los, no, por, no, no le digas vieja Cuidarte, hagan juicio Porque a, a uno ya le están haciendo juicio Por decir otras cosas No, pero, pero es que digo, ese dijo otra cosa Sí, ¿no? bueno, no importa Pues digo, escúchame eh, ¿Qué hacía la, la señorita ese ahí? Ese sale allí y los insulta Claro, ¿No? claro, ahí responde. No, es ¿no? parte del cuerpo técnico, no sé. A ver, eh, vos que la sabes toda, ¿qué hace la, la, la doña EFA ahí? En el hallway. ¿Y ese que dice? Mira ese. ¿Eh? Ese Riquelme. es más tranquilo, Riquelme. Sí, mira la gente. Mira, el... ahí los insulta ese ramal. Hay, hay que pasar corriendo. Ya claro, está. Era es vergüenza, todavía les habían ganado. Les habían dado un baile y... ¿no? Hay que salir corriendo, dejar que la gente... Se desahogue, ¿no? Finalmente el hincha va pues a eso, ¿no? Pagaste tu plata? Pero viejo, ¿cómo que no? pagaste tu plata? No? ¿No? Sí, obvio, obvio. No, Entonces, no, había, no había visto todas ahora, esas esas cosas. Ahora, no sé qué va a pasar, uh -huh. pero, bueno, Valdiviso son cinco fechas que está jugando, pero usted, usted lo conoce como el, el presidente del club. ¿Seis fechas? Seis. Sí. Anoche seis. Sí, seis. Seis, seis, seis fechas. imagínense sí. Imagínese que, que, que ya está. ¿Y cómo le damos con, ¿con, quién, con quién su va, pronóstico? Con quién, ¿Con quién va Always este fin de semana? Con un universitario en el Alto, sábado. ¿Con cuál universitario? ¿O Universitario de Sucre. Sucre. Bueno, sí. se eh, supone que debiera ser un trámite. Sí. sí. Y se juega después el clásico, paseño. Sí, eso está bueno. Ese es el plato fuerte. Y usted vino con la corbata del club. El, el clásico nacional. No, no, clásico nacional no es. Bueno, está bien. Clásico regional. Tengo acá la pulla. Ya. Seguimos. Ah, lo no, escuché yo. Ah, fíjate. Mira, este, este es el joven centenario. Este es arquero del equipo. ¿Eh? De Royal París. ¿Por qué te lo muestro? ¿Qué quiere decir centenario? ¿A qué se refieren? Joven a, centenario. ¿A años o a kilos? No sé. Vos, joven centenario tiene que ver con la edad. Pero ah. Mira, mira Flor de... ¿eh? Sentiste feliz. Yo también. Sí. Si este juega... ¿Te puedes sí. dar cuenta? Hay cierto tipo de material que Fíjate, usan... Fíjate las... ahí el costado, cómo se hace la polera. La franja que le ponen a la polera, creo que se le ve más suelta. Así, anotala, tenés alguna polera que te queda media apretada, mandásela al sastre que le ponga una, una pieza allí, que puede ser de cualquier color, depende de la habilidad del... Del sastre. Claro. A mí me parece que está gordo el joven centenario. O sea, no le puedo decir viejo, como dice usted. No, no por supuesto. Por supuesto. Entonces, joven centenario... Ni gordo. Tampoco. Menos. El joven centenario está obeso. Peor. ¿Por qué? Ni se te ocurra decir me dice, no, O beso, ¿no? que O oh, besos, yo soy brasileño, le mandé un beso. <risa> ¿No? Está bien. ¿Qué te parece? ¿Qué cosas? Chico? Veamos la polla. Sí, la polla, rapidito. Esta te mañana cuento. te estaba mirando yo en casa mientras me acomodaba ¿Y? y hablaste de los peruanos. Sí. Que creo que no te, no te mandaron una, un mensaje. No, no, ¿Sabes bueno, qué? No, lo, no, a los peruanos, ¿sabes lo que hay que decirle? Como les dije yo, ¿quiénes son ustedes? ¿A qué le ganaron? Si a la Copa del Mundo, la primera vez que fueron con Gareca, eh, eh, ¿qué Gareca qué? Nosotros le regalamos tres puntos en mesa, por eso clasificaron. Si no, eh, los zombies se quedaban afuera. Ahora están buscando los tres puntos de nuevo, con los, por los ecuatorianos, que tampoco lo van a encontrar. O sea, si no le regalan a ustedes tres puntos, no pasa nada. Va A ver ahorita cómo empiezan. ¿Van a con ¿Van? Además, viniste con, con, la, con el color peruano. No, yo, yo los quiero mucho, los peruanos, de verdad. No, está clarísimo. ¿Es, ¿Eh? ¿es eh, Perú o, o el Always? ¿Dicen que algo es equipo peruano? ¿Por qué? <risa> Averígüele no, usted, ¿por pues. No No, no, no digas nada. Déjalo ¿Eh? ahí, déjalo ahí. Eh, o por Nacional Potosí, que ganó, ¿no es cierto? Bien, que ganó. Que ganó. Bien, buenísimo. No, ayer, ¿qué pasó? Ayer fue Tomayapo-Vinto, que ganamos los dos, ¿no es cierto? Porque dijimos local, ambos. Sí. Eh, U de Sucre-Royal Pari perdimos los dos porque dijimos que ganaba Pari. Es que no puede ser. Sí. ¿Ah? No puede ser ese equipito de Royal Pari, ¿cómo se va a dejar de ganar? Pero mira, se dejó. Y claro, ayer habíamos dicho, eh, bueno, no, no ayer, nuestra polla, que Always ganaba, el visitante ganaba. Tanto ustedes como nosotros y perdimos los dos porque terminó ganando el Pero Lo local. que pasa que nos pusimos, el, nos pusimos la camiseta. Cierto. Nada más. Cierto. O sea, no fuimos, a, eh, qué sé yo, decentes para opinar ¿no? Tenemos que ver hoy qué va a pasar, porque el Deportivo dijo que hay un empate entre Bolívar y Palmaflor esta tarde. Sí, yo más que todo lo hago, de, de, a ver, de, por, por, por hinchar. Claro, por llevar la contra. Pero yo creo que sí, yo creo que Bolívar debe ganar hoy día. Bien, y eh, blooming Bilsterman también, hemos dicho que ganaría Blooming, hemos coincidido. Sí. Seguimos, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, sí. eso es, ahí estamos. Estamos ganando 8 a 7 en la polla. ¿Ustedes ganan? Sí, 8 a 7. Sí, sí. Generalmente dice que la gente que menos idea tiene es la que generalmente acierta. Por eso pronto va a darse vuelta el resultado, no, no, no. Por favor. Es lo mismo que el que juega. El que va a jugar. Que <risa> el que, por ejemplo, el que va a jugar a las cartas, va a jugar grabado, al cacho. ¿no? Disculpame, ya grabado. Lo voy. La el que va a jugar al cacho, el que va a jugar al cacho, ¡a cada rato! ¡Generado! Y, y el tipo no sabe ni anotar, entonces tiene que tener un buen anotador. Entonces, generalmente, el que menos sabe es el que más acierta. Esto está grabado, ¿verdad? Dígame que sí, está grabado. Bien. Cuando empiecen a remontar en la tabla, ahí quiero verte. Quiero no, ver simplemente no hago más pronóstico. ¿Ah? No hago más pronóstico, <risa> no hay problema, ¿no? Nos vemos el lunes. Nos vemos ¿no? el lunes, si mañana, yo quiero, mañana no estás con nosotros. No, mañana viernes, yo descanso, de soy musulmán. Eh, Copa, Copa Evo, ¿vas a estar no vas a estar? ¿Vas a ir para allá o no? Se confirmó y día salió el presidente anunciando. Sí, el presidente eh, anunció. Está confirmado que Todo. en el debut arrancan el, Boca. El Boca con eh, Bolívar, Boca-Bolívar. Boca -Bolívar. Es el partido de, de apertura, ¿no es cierto? cierto? La primera hora. Y hay un partido de segunda hora que es eh, Trópico, el club deportivo Trópico, ya. frente a Sao Paulo. De Brasil. Sao Paulo confirmó que viene, sí, pasó sí, sí. por favor. ¿Pero por qué no van a venir? Eso. Es lo que siempre he dicho yo, o sea, Ajá. esos intereses mezquinos que hay alrededor de una figura que, que está organizando un evento, ¿no? Uh -huh. Yo, yo no entiendo el porqué, ¿no? Sí. Es más, dicen una piel en el pecho que hay un tipo que está haciendo esto para que aparezcan dos o tres futbolistas que sé yo de aquí a un tiempo más y que los podamos ver y que se expongan y la gente los observe y que son buenos o malos, ¿no? Claro, que finalmente chicos que van a enfrentar a equipos tradicionales del fútbol americano, sudamericano, latinoamericano de pronto algún técnico los va a ver y va a decir, mira este chiquito, este cuatro, claro. ¿cómo juega? che Que se venga un rato a nuestra escuela Pero, nos pero llevamos, gringo, gringo, posibilidades, ¿no? una cosa hay, hizo los Juegos Plurinacionales uh -huh. ¿ya? Uh -huh. que son como, como en Estados Unidos los, los Juegos Estudiantiles porque en, en Estados Unidos los clubes no tienen divisiones inferiores, que tienen se, se, de los colegios se van nutriendo de futbolistas aquí se hicieron los Juegos Plurinacionales de ahí apareció Baca, el de Diez Trongue y han aparecido unos 15 jugadores de allí, han aparecido los nuevos deportistas que tenemos en este momento Correcto. que tal mal no nos va, Correcto. entonces hay que hacer algo y, y ahora, este último tiempo no hay Juegos Plurinacionales ¿por qué? La señora viceministra no tiene iniciativa para poder hacer esto. Y no hay juegos eh, plurinacionales, porque de allí salían los chicos. Uh -huh. Porque en este país no hay divisiones inferiores a nivel profesional. Lamentablemente. Juegan tres meses o hacen un campeonato de una semana. Entonces, la gente se opone por oponerse. O sea, y a esos cretinos hay que decirle con hechos que las cosas se pueden hacer mejor, ¿no? Tienes toda la razón. Eh, tengo una publicación, a ver si logran entrar compañeros, Les voy a... no estaba previsto esto, pero quiero mostrarte algo, mientras ya. hablamos un poquito de lo que vas a hacer este fin de semana. No, eh. recién me acaban en de avisar, en, términ en, términos de ordenado. En, en términos de laburo. No, pero tenemos acá eh, una imagen en los periódicos, en los periódicos antiguos, por favor, si no la tienen eh, consúltenle al compañero Jorge, ¿sí? eh, tenemos un dato que es bien interesante, que se lo pasé ayer justamente a Jorgito, ya. que es eh, una tabla de posiciones, van a ver ustedes para que vean que lo que dice Juan es Gracias. es completamente cierto esto entiendo que es, ahorita les voy a decir exactamente el año, estamos hablando del año 70 y 72 puede ser, del año 72. A ver, pinchen por favor, año 72. Pinche Creo que director, que no es lo mismo decir ¿Sí? que tenés un pinche sí, director. 72, ¿no? correcto. La última, dice posiciones. Fíjense ¿Ya? ustedes, hay unas tablas de posiciones. Con Carmita las vamos a buscar. ¿Qué, qué transmites este fin de semana? ¿Qué ¿Estás en la radio? ¿Cómo va ¿Qué, la cosa no ¿Para la este radio, programa? Pero, en la radio? Por supuesto, hacemos clásico, el sábado hacemos hallway. Sí. Y aún no hemos definido los partidos, en un rato más, ¿no? Ya. ¿Copa uh -huh. Evo van a estar ustedes o no? Le digo, hace dos minutos me acaban de avisar qué vamos a hacer. Aquí el canal. Bueno, a mí hace 30 segundos que me avisan que vas a hacerlo. Imagínese. Pero está bien. A mí me acaban de decir, ¿cómo podemos hacer? Me dicen, ¿cómo hacemos de aquí o no? Entonces, y como voy a estar en Santa Cruz, es más fácil para llegar. Claro, a... súper. Son cuatro horas y pico, ¿no? Si necesitas un ayudante, me avisas. Estoy libre justo el domingo. ¿No? Pero yo le tomo la palabra, vamos. Pero vamos, vamos. Ahí, vamos, vamos al cuadro. Fíjate, por favor, esto. Ya. Juan, esto se publicó. Esto se publicó el, eh, justamente un día como hoy, el 28 de julio del 72, en ya. presencia. Mira, posiciones en inferiores. Segunda A, baja, baja, bájate un poquito más. Bájate, sí. bájate un poquito. Mira, campeonato oficial, tercera A. Fíjate abajo, cuarta especial, más abajo, más, más abajo. La cuarta, cuarta especial, especial se decía antes la juvenil. ¿Te acuerdas? Sí, Pero fíjate, no. esto había paralelo al torneo de la Asociación de Fútbol de la Paz. Que eran los torneos integrados. Totalmente. Sí. Y tú morías cuando eras chango por sí. jugarse en la cuarta, ¿no? Sí. En la cuarta del Orwell. La... Bueno, por cierto, justo Hay nadie mirá, que, mirá quién el que nos mirá, mirá, ese oh, año. Bueno, ese fue el año zombies, que nos zombies, muertos, los no más últimos sí, sí. Y mira quién está penúltimo, ¿no? ¿no? Bueno, en fin. El gran Bolívar. Claro, ¿no? obviamente. Bueno, menos mal que Litoral, no había descenso en la cuarta. Litoral el equipo de la policía. Claro, fíjate. el, el equipo de, de la alcaldía y ese Juan Sin Miedo, ese fue el que lo dejó a Municipal Sin Fondo. ...por eso Municipal fundió Moroco. ¿por qué? Porque el Juan Sin Miedo no tuvo miedo para hacer desaparecer al Club Municipal. Correcto. Veremos la tercera, fíjate ya. en la tercera, ¿cómo iba? 31 de octubre. 31 primero. Y como siempre, Strong que segundo, ¿viste? <risa> sí, parece que lo hubiéramos preparado. Sí. Vamos a la segunda, que ya. era la reserva, esta era Cierto. la reserva. O sea, de aquí, los changos que jugaban en la segunda... Ya tenían chance de, de debutar sí, en primera. En primera. Era, era el sueño dorado llegar hasta acá. Mira, ¿y quién está? Muni, de octubre, el Tigre, Chaco, Ferroviario, Bolívar del Montonón, Olway, Y tú sabes Mariscal, que Litoral. tú sabes perfectamente, Juan, que estos partidos se disputaban desde la mañana ¿Cierto? en el estadio. ¿no? O sea, antes del partido. A las 8 de, de la mañana creo que el primer partido. Arrancaban los partidos sí. de la cuarta, la tercera, la segunda. Realmente, qué lindas épocas, me, me provoca una tremenda añoranza y siempre la duda de decir, ¿fue una buena idea crear la liga? ¿Cómo será, no? Al final, ¿qué, qué, habrá sido, qué hubiera sido mejor, Juan? No, no, está bien que creemos la liga. Podemos crearla, ahora está la división profesional del fútbol. Y me voy porque está mi compañera esperando. Pero no eh, mates esto. No, no, pero hagamos divisiones inferiores con los equipos profesionales. O sea, tenemos 16 equipos, tengamos 16 divisiones inferiores. es La, la cuarta, esto, la, la, la categoría, su 17, la 15, la 13 y la, y la 12. ¿No te parece? Seguro. De Entonces, acuerdo. de esa manera vamos a tener en constante eh, actividad a los muchachos. Otra cosa, usted crea esto, va a tener árbitros. Al tener árbitros, usted les va a dar trabajo a los árbitros durante todo el año. Usted va a poder manejar el arbitraje. Es decir, van a ser empleados suyos, de la división profesional. Hoy en día, ¿sabe de quién son empleados los árbitros? De las asociaciones No puede ser que los que ponen un mango No ponen un peso para el fútbol rentado Son los que manejan los arbitrajes En este país Entonces, a ver Ese es el problema que tenemos Es un problema de estructura No lo vamos a arreglar nosotros pero nos vamos a encargar por lo menos de, de, de hacérselo conocer a la gente. Seguro que sí. Estuvo esta mañana la alcaldesa la de vi. Kubik, la, sí, la y, vi... Yo, yo te pss, despierto bien. Y, y te pongo a ver. Así es que va, ya me están. No, yo te estoy... Ah, ah. Bueno. Y me, dijo, me dijo... La... Sí, no, ella no dijo nada. No, no, no. Usted es el que dijo. ¿eh? Tengo, por favor. tengo cinco testigos. No, no, tengo estos cinco. son capaces cualquier cosa por dos mangos, estos. ¿Sí? Por una galleta. Ah, por una galleta que no te trajo, ¿no ves? Bueno, o la chame. galleta fue que me ibas a dar a mí no sé cómo no, fue No, el tema, no, no, no, El tema era así. Dígame. Eh, que eh, cada uno recibe lo que parece que le hace falta. Así. Ah, ¿no? Entonces así lo interpretó la alcaldesa y me dijo, eh, para Juan, ¿Ella? estas galletas de Ana. Almendras... No, no, no lo interpretó. Así, pero de todas maneras, eh, entonces, está bien, yo, yo la de. Sí, y el lunes me cuenta cómo le fue. ¿Para qué sirve la galletita? No, que, que por ahí me la tomo Para comerla, un, para comerla. En un horario para distinto, entonces. No, no, no, para comerla. ¿Sí? Y van a sufrir los que tengo conmigo, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. De eso se trata. ¿sí? Haga sufrir, Juan. Y el lunes me cuenta. Y el domingo lo escucho. Si Dios quiere la Virgen. A ver, vamos a hablar con, con los... A ver si el helicóptero me lo prestan del canal para poder ir, ¿no? No, está... Ah, ¿está el helicóptero? este o sea, ¿Domingo? ¿O hay algo? Ah, lo usa Diego. No, lo lamento. No hay helicóptero. Lo siento. Eh... <risa> Cosas de la vida. Va a ir a ver a Doña Félix. Este a Cochabamba. Así que me puedo yo acomodar. Sí, sí. ¿Dónde, sabes quién es, Doña Feli? no es el uno el local para ir a tomar chicha, para ah, ir a comer, bien. Entiendo, entiendo, vas a disculpar. Y este está, está la foto de este ahí andoña ahí ¿Sí? Feli sí. y el otro es Yucra que está también ahí. Yucra. También. Pero es Yucra, debe ser. Accionista. Son accionistas, son claro, todos centeno, van todos a chupar claro. allá. ¿En serio? Centeno. No todo, no necesito... sí, sí. un abrazo sí, sí, bien, Gracias, y saludar, me cuenta ¿no? cómo le va con las galletitas <risa> usted también, porque se está quedando por no, un paquete no, es no, Diego es joven, no necesita no, me dijeron que sí, me dijeron ¿Eh? que sí. dale, vamos a la pausa chao, chao Juan, buen trabajo